Estamos jugando a Simón Dice de nuevo Y creo que el ganador de este Simón Dice podría llevarse un nuevo pase de batalla para la próxima temporada ¿Serás tú el ganador? A ver, veamos, Simón Dice... Deja un buen like en este vídeo Así que ya sabéis, chavales Si Simón lo dice, hay que hacerlo <risa> ¡Chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Soy Mr. DeNeox y os invito a que os pongáis cómodos porque esto empieza ya Hola a todos chicos Bienvenidos seáis a un nuevo vídeo Y la intro de hoy la vamos a hacer Desde el retrete ¿Te imaginas que hay un cacho de mierda? ¿Te imaginas que por casualidad alguien ha cagado y sin querer lo tocó con la mano? Y es que hoy os vengo a traer uno de los vídeos más tochos antes de que empiece la temporada número 2 del juego de Fortnite Así que chicos, prepararos para el vídeo que se viene hoy Un nuevo vídeo acerca de la temporada número 2 del juego de Fortnite Y es que chicos, antes de empezar con el vídeo quiero deciros algo muy importante Ahora mismo cuando estás viendo este vídeo, en la primera línea de la descripción vas a tener el canal secundario Que también acabamos de subir vídeo Ahora mismo. Así que chicos, os invito a todos que vayáis también a ver el canal secundario y el vídeo que hemos subido al canal secundario porque chicos, es una motherfucking broma a mi hermano. Si queréis saber más de ese vídeo, solo tenéis que pinchar en el primer link que tenéis en la descripción ni en el comentario fijado de este vídeo. Espero que os guste muchísimo este vídeo. Si es así, reventar los likes, compartirlo, suscríbete si todavía no formas parte de la Neox Army y empezamos con el vídeo. ¡Yeah! ¿Quieres conseguir una skin de la tienda totalmente gratis?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 Y es que chicos, en estas últimas jornadas, en estos últimos días se ha estado viendo por la plataforma de YouTube Muchísimos vídeos acerca del de nuevo tráiler que podría haber salido por error a la luz y que todo el mundo está comentando Uno de ellos parece bastante verídico además, ¿queréis que lo enseñemos? Pues esperar durante todo el vídeo y no perdáis ningún detalle porque todo lo que vamos a nombrar en este vídeo os va a gustar muchísimo. Pero voy a esperar, que quiero entrar en Fortnite antes de empezar con este vídeo. Porque han metido la skin del Leviathan de nuevo. ¿Estás de coña? Esa skin está muy guapa, tío. Además también metieron la skin de Aura y la del Plastic Patroller. Todo el mundo... Pero más otakus son los que utilizan el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para comprarse sus ítems y me envían capturas por mi Twitter y por Instagram. Eso sí, son otakus, de verdad, hermano. Así que chicos, desde estos últimos días dentro de la plataforma de Twitter... Se ha visto diferentes filtraciones acerca de todo lo nuevo que iba a estar llegando al juego y cómo iba a verse el mapa sobre todo después del gran evento final que nos tienen preparado para esta temporada. Y es que sí chicos, os digo que esta temporada va a haber evento porque el propio Epic Games lo ha confirmado. Este evento va a durar dos semanas dentro del juego. Dos semanas que por fin van a estar trayendo hype de nuevo al juego Porque llevamos <ríe> un puto mes sin nada tío Así que chicos lo único que nos faltaría es esperar a que llegue el gran día del principio del evento Y activar la campanita del canal porque vamos a estar liándola a diario con con Fortnite en el canal Y es que al parecer desde la comunidad de Reddit como bien sabéis Ha salido a la luz una de las mejores filtraciones que hasta el momento hemos logrado recopilar Para esta nueva temporada del juego de Fortnite capítulo 2 Temporada número 2 o temporada número 12 de Fortnite como prefiráis llamarlo y es que vais a estar viendo un pequeño teaser, unas pequeñas pinceladas de lo que vamos a ver en el vídeo de hoy porque aparte de analizarlo, también me gustaría que toda la Neox Army vaya a comentar debajo de la sección de los comentarios qué opináis y qué os parecería que todo esto fuera real y realmente este fuera el tráiler oficial, pero que se ha filtrado por error. ¿Estáis preparados para ver los grandes cambios que van a estar llegando al mapa de Fortnite? O que podrían estar llegando ya que nadie ha confirmado que esto realmente vaya a ser lo que suceda dentro del juego. Así que chicos, preparaos porque ahora viene lo mejor del vídeo. Después de ver cómo un gran agujero negro se expandía por todo el universo de Fortnite, llevándose por delante a su paso todo lo que existía, literalmente todo Hemos llegado a este punto de aquí, en una nueva dimensión. En primer lugar tenemos esta filtración de Fire Monkey, uno de los mayores filtradores del juego de Fortnite, de los cuales hemos sacado muchísima información que hemos acabado trayendo al canal y que la mayoría de esa información acababa siendo cierta dentro del juego. Pues bien, este chico dentro de Fortnite puso un tuit así... He recibido algunos mensajes directos en Reddit. Aparentemente esto es una filtración de 4chan. Pero no confirma de manera oficial que esto sea una filtración oficial del juego de la temporada número 12 de Fortnite. Tal y como podéis ver ahora mismo en pantalla estamos observando algunas de las escenas que en ese tráiler se muestran. Y algunas de las imágenes que han sido directamente sacadas... De ese propio tráiler. Pero es que no solo hemos conseguido esas imágenes Sino que también hemos conseguido que parte del mapa haya sido también modificado Mirad esto Y es que el mapa parece ser que también va a tener grandes cambios para esta próxima temporada número 2 Recordar que todo esto son filtraciones y que las filtraciones quizás acaban siendo reales o quizás no, mucha gente cree que este tráiler no tiene ningún tipo de veracidad ante lo que va a estar sucediendo en esta nueva temporada. Pero yo os lo quiero enseñar y quiero que cada uno de vosotros comentéis debajo la sección de los comentarios qué opináis acerca de esto y si tiene sentido para vosotros o no. Así que potencialmente podríamos estar ahora mismo también confiando en FireMonkey ya que son filtraciones que él ha anunciado en su Twitter... Y siempre sacamos información verídica de este hombre. Y es que según esta filtración que Falmonkey ha traído a Fortnite... Nos está anunciando que prácticamente el mapa de Fortnite va a coger una esencia un poquito parecida a lo que anteriormente nos tenía acostumbrado el juego. Y es que como bien sabéis, Fortnite 1, Fortnite Episodio 1... Y como bien sabéis, esto nos estaría recordando a el mapa de la temporada número 1 del juego Bueno, de la temporada número 1 no, sino del capítulo 1 del juego Es decir, justo cuando el juego todavía no había cambiado de capítulo Y es que Neox, porque eso te puede recordar a la primera época del juego Muy sencillo chicos, acordaros de la temporada número 7 del juego Justo cuando el iceberg impactó contra la isla y modificaron todo el mapa casi por completo. Poco a poco los días iban pasando dentro del juego y cosas diferentes iban sucediendo. La historia del tiempo del juego iba cambiando ya que se descubrió lo del prisionero. Se descubrieron las mazmorras del de de iceberg de pico polar. Y además también se descubrió que en una área en concreto del mapa la zona se estaba empezando como a pudrir. Eso progresivamente iba a ser una catástrofe final que acabaría cambiando el curso del juego por completo. Pues bien, el mapa me recuerda a eso. Y es que pensar las grandes locuras que han pasado en Fortnite Episodio 1 Cuando el volcán explotó y apareció dentro de la isla Cuando los terremotos también empezaron a separar trozos de la isla Porque se estaban fisurando los suelos del juego Todo eso y mucho más probablemente también esté llegando a este juego nuevo de Fortnite Pero con, un visi con una visión diferente de todo lo que existe en el juego Así que el mapa podría estar terminando o avanzando tal y como veis ahora mismo en la foto que os estoy enseñando. Y es que según la foto filtrada que os acabo de enseñar, parece ser que el mapa podría estar llegando a ser un tipo de lucha entre Ego y Alter Ego. Así que chicos, ¿vosotros de qué lado estáis? ¿Del lado de Ego o del lado de Alter Ego? Espero que la Neox Army sea del motherfucking lado de Alter Ego. Así que chicos, sabiendo que en cada nueva temporada va a estar cambiando el mapa y siempre ha cambiado el mapa con el gran evento final, ya que a Fortnite eso le encanta... No cabe de esperar menos que en esta nueva temporada número 12 veamos antes de que comience un gran evento, final con cosas que todavía no se han filtrado, pero que muy pronto las traeremos al canal. Así que chicos, si os ha gustado este vídeo, recordar dejar un buen like y recordar suscribiros, porque muchos de vosotros veis los vídeos y no estáis suscritos. Así que chicos, os invito a que lo hagáis ahora mismo, que es totalmente gratis. Comentarme cuáles vuestra teoría final para esta temporada y qué os gustaría que estuviera sucediendo en el gran evento final de esta temporada. Os voy a leer a todos y os voy a dar corazón a las mejores teorías. Dicho todo esto chicos, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, reventarlo a likes y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y...